Yo como presidente de la Comisión de Recreación y de Deporte tengo un compromiso real y genuino ¿verdad? con el deporte en el país, porque entiendo y recalco, el deporte es vital en el país, mueve la economía, une la familia puertorriqueña, mueve el turismo y tenemos que enfatizar y apoyar más eh, en el deporte. También reconozco eh, ¿verdad? que estamos dedicando esta actividad hoy a la celebridad del béisbol, los felicito a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones en esta época navideña, que la pasen bien en familia, que le derrame muchas bendiciones a todos ustedes, a sus familias, a sus hogares y a todo el país. Así que saben que esta es mi oficina, es para ustedes, esta casa de las leyes, es para ustedes y mi presidente y yo estamos a la mejor disposición de trabajar arduamente por echar este país para adelante Así que eh, muchas bendiciones para todos y a disfrutar esta, esta actividad. La realidad es que día a día que nosotros atendemos mil temas, todo el mundo tiene que poner su plato de arena y traer lo que son sus prioridades comunitarias, la gente que representa, lo, lo que es obviamente sus valores y sus principios. El ayuto siempre está pendiente al deporte, a esa capacidad de forjar nuevos deportistas, no solamente para ser profesionales, sino para tener gente que pueda ser productivo como ciudadano. Verdaderamente, el, el reconocerlo a que vengan para la importancia de ustedes en su trayectoria, Entonces, como, como, como deportista, pero también como organizador, como parte de una institución. Así que de parte de la Cámara de Representantes siempre vamos a estar con la ayuda y siempre vamos a estar respaldando este, su iniciativa. Así que un abrazo, un abrazo solidario.